¡No pueden detenerme! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Daga tu ¡Ya! ¡Ya! ¡Estamos! ¡No! ¡Ya! ¡No! Y me estabas cuidando! ¡Siempre! Siempre. Gracias, cariño. La torreta del equipo azul. ¡Ah! Destruida. ¡Sh! ¿Estás bien? Ahora sí.